hola bienvenido a este video. hoy te voy a mostrar un ejemplo de cómo aplicamos la metodología canvas para emprender un negocio en moda si no sabes qué es la metodología canvas te recomiendo primero ver este video y si quieres descargar la plantilla para crear tu modelo de negocio solamente ve a la descripción o a mis tarjetas vamos a comenzar entonces supongamos que vamos a crear una tienda eh, o una empresa de vestidos de novia. En este caso me conviene mucho empezar por el segmento de clientes. Ya te he dicho que el segmento de clientes y la propuesta de valor son como le, el corazón de tu negocio. Deberías empezar por alguno de estos. En este caso entonces empezaremos por segmento de clientes. ¿A quién me dirijo? Entonces voy a poner mujeres, ¿cierto? Que se van a casar, están próximas a casarse, ¿sí? Por casarse y además es muy importante también la edad entre otras cosas no en este caso vamos a poner de 25 a 30 o a 35 años realmente este modelo esta metodología la podemos hacer tan simple o tan compleja como queramos como es un ejemplo rápido vamos a dejarlo hasta ahí por ahora nos dirigimos a este perfil de cliente además ¿Cuál será entonces la propuesta de valor? Es decir, que les vamos a dar? Pues vestidos de novia, ¿cierto? Van a ser vestidos de novia a medida, ¿sí? Para cada una. Y además vamos a tener un servicio de asesoría de imagen. Este digamos que podría ser como nuestro diferenciador, ¿sí? Vamos a acompañar a la novia en todo ese proceso de diseñar su vestido de sueños. Ahora, ¿cuáles serían esos canales de comunicación y de distribución de nuestro producto? Principalmente, pues vamos a tener una boutique, un punto de venta, pero que también va a ser nuestro taller. Vamos a tener también un sitio web en el que vamos a estar colocando contenidos acerca del tema. Y vamos a utilizar anuncios o ads en redes sociales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la relación que quiero yo tener con estos clientes? Me interesa que sea una relación estrecha, que sea una relación cercana, porque quiero como ser, eh, digamos, su amiga en el sentido de ir aconsejándoles en todo este proceso, por lo cual vamos a tener que tener un sistema de citas o entrevistas y además vamos a tener también asesoría por WhatsApp y por teléfono. Whatsapp y teléfono, ¿sí? Rápidamente. Ahora, ¿qué sigue? El punto número 5 sería la, el flujo de los ingresos, es decir, ¿cómo me van a pagar a mí y por qué me van a pagar? Entonces, básicamente vamos a poner en venta el vestido, ¿cierto? Tenemos vestidos a medida, pero también vamos a poder vender el vestido, venta del vestido con opción de renta opción de renta, es decir, que la novia lo va a hacer por primera vez, va y lo estrena y luego lo devuelve a la tienda con la opción de renta. Por lo tanto, también vamos a tener un servicio de rentar vestidos de novia. ¿Cómo van a pagar? Entonces van a pagar con efectivo o con tarjeta en el punto de venta. También vamos a ofrecer la, el modelo de dos plazos porque pues ya sabemos que un vestido de novia puede costar bastante, entonces vamos a tener la opción de pago a dos plazos. Si te fijas, todos estos primeros que acabamos de hacer son la parte como interna de nuestra compañía. Ahora en la parte izquierda del canvas vamos a ver la parte externa. ¿Qué sigue ahora? Entonces, ¿cuáles son los recursos claves que yo llevo a necesitar? Muy importante, pues mi atelier, ¿no? Es decir, mi taller y además que va a ser punto de venta. Voy a necesitar también recursos humanos, por ejemplo, como la patronista, como la diseñadora o una comercial, ¿cierto? Digamos que sería como el equipo básico, obviamente empezando, pues yo podría estar siendo estas tres personas, ¿no? Patronista y pues obviamente confeccionista, diseñadora, comercial. Además, voy a necesitar hacer el sitio web, muy importante, ¿listo? Además, ¿qué actividades son las actividades claves para este negocio? Muy importante, la cita en la que voy a entrevistar cierto, a, a la novia. Vamos también tener, a tener que diseñar los vestidos, a conseguir los textiles, ¿cierto? vamos a tener que cortar y confeccionar los vestidos, vamos a tener que hacer pruebas a la novia y finalmente entregaremos el producto. Algo muy importante que no, no lo había puesto acá, también tenemos que promocionar o anunciar y esta es una actividad que va a ser clave dentro de nuestro negocio. Además, ¿qué alianzas voy a construir? Aquí puedes colocar a todos tus proveedores, obviamente, proveedores de textiles, de todos los insumos, de las maquinarias, también puedes ver si generas alguna alianza con una revista o con un evento para que te den difusión, por ejemplo digamos que ese es mi caso y por último vamos a ver la estructura de costos es decir de esas actividades y de esos recursos qué me cuesta a mí entonces claramente el arriendo o la compra de ese atelier obviamente empezando pues vamos a pensar en arriendo en servicios, un, eh, una inversión bastante importante serán los anuncios que vamos a hacer para que nuestra empresa crezca, el desarrollo y el mantenimiento del sitio web, cierto los salarios, la inversión que vamos a hacer en maquinaria. Digamos que este, como te digo, es un ejemplo muy rápido y muy sencillo. En este nivel ya tienes como toda una idea de lo que puede ser modelo de negocio. Ahora tienes que entrar a definir específicamente y más al detalle cada una de estas áreas. Esa sería el siguiente paso. Ya sabes, si quieres aprender sobre diseño y emprendimiento en moda, suscríbete a este canal y visita laurapaez.com para más recursos. Esta plantilla de hecho la puedes descargar desde mi sitio web, así que nos vemos en los comentarios, cuéntame cómo te pareció este modelo y esta metodología del Business Model Canvas aplicado a la moda. Un abrazo y que estés bien.